Estoy contenta y muy agradecida por este galardón. Uno de, de los hándicaps que tiene el deporte femenino es pues, la retirada temprana. Entonces yo creo que es un tema un poquito más social que otra cosa y que la mujer podemos seguir practicando piragüismo durante muchos años y como se ve, a muy alto nivel y si no, al nivel que cada uno considere que tiene que practicarlo. Pero bueno, el deporte es bueno para todas las personas. Yo creo que estos galardones para un deporte como el mío hace que mucha gente vea que tenemos piragüismo en Navarra y que está al alcance de todas las personas.